La fiscalía en base a las pruebas colectadas contra los jueces que fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del Tribunal Departamental de Justicia pide la detención preventiva de los acusados por este hecho en el día viernes se ha atendido en turno un caso donde están involucrados jueces No tenemos aún señalamiento de día y hora de audiencia por cuanto los dos juez, juzgados que han conocido la causa se han excusado ...de llevar adelante el actuado de medidas cautelares. ¿Qué es lo que están pidiendo como Fiscalía? ¿Hay imágenes que, que dan a conocer? Eh, según los datos que tenemos, eh, se habría imputado el día, viernes, el día sábado... ...y se estaría pidiendo la medida cautelar extrema de, de detención preventiva para los jueces. La imputación contra los jueces fue emitida el pasado fin de semana, sin embargo a la fecha no se lleva adelante la audiencia cautelar contra los sindicados. Son cuatro personas, dos jueces del Tribunal Tercero, un abogado y un, aparentemente un pasante de este juzgado. Recordemos que el pasado viernes, jueces fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del Tribunal Tercero de Sentencia, donde el abogado Eduardo León era cautelado y que ganó una acción de libertad. Eh, vamos, vamos a la guarda del señalamiento, seguramente la juez Cuarto Anticorrupción va a señalar en las próximas horas el, la audiencia de medidas cautelares de carácter personal.